Nos vamos al Hospital Central, una campaña muy importante para aquellas personas que sufren eh, con la visión, que tienen cataratas. Bueno, con este tema llega Pablo Gamba, sobre todo para aquellos que tienen pocos recursos. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Ya estamos ubicados en el Hospital Central, exactamente como bien lo decías. Una semana en donde se va a poder atender a aquella persona que tenga cataratas. Y esto lo vamos a hablar con Carla Corbalán, a quien tengo aquí a mi lado. Doctora, muchas gracias por atendernos. Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, les pasa a comentar, eh, esta semana arrancamos desde hoy lunes 2 de mayo hasta el viernes 6 de mayo. Estamos con la campaña de cataratas. Estamos recibiendo pacientes con disminución de agudeza visual crónica de cualquier rango de edad. Eh, por la, la catarata puede ser desde congénita hasta senil adquirida, así que todo paciente sin obra social con disminución de la visión crónica eh, puede asistir sin turno desde las 8 hasta las 12.30, desde hoy hasta el viernes, donde lo vamos a evaluar y le vamos a estar realizando un examen oftalmológico completo y pedidos de estudios prequirúrgicos para programar la cirugía de cataratas. ¿Cómo me puedo dar cuenta que puedo estar teniendo cataratas? Y los principales síntomas son la disminución de agudeza visual, tanto de cerca como de lejos el paciente puede notar la disminución, puede ver como una neblina, deslumbramiento, esos son los principales síntomas. ¿no? Es, es muy gradual, suele ser muy gradual, el paciente por ahí demora en darse cuenta. ¿Mayormente se da después de 40? Sí, generalmente aparecen personas a partir de los 40 años de edad, Esa es la, la edad más frecuente de aparición. Doctora, entonces, sin turno previo, esto es importante volverlo a destacar, sin turno previo, ¿se acercan por dónde aquí en el hospital? Perfecto, paciente sin turno previo, sin obra social, a partir de los 15 años, eh, se acerca al primer piso a la este del hospital central, que es el servicio de oftalmología. ¿Sabes que le hacen los chequeos? Y por ejemplo, si ese paciente tiene cataratas, ¿qué se hace con el paciente? Bien, el paciente si se corrobora que tiene algún grado de disminución de huesa visual, se le empieza a evaluar, se le empieza a hacer una historia clínica completa, se le, se le evalúa en la lámpara de hendidura, se clasifica qué tipo de catarata tiene, le hacemos fondo de ojo, vemos en qué estado está la retina, de ser necesario pedimos estudios complementarios eh, para asegurarnos del pronóstico visual, les pedimos electro, electrocardiograma y análisis. Y el paciente queda en contacto con nosotros para alcanzarnos los estudios y programar la cirugía. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Carla Corbalán, ¿sí? Entonces, semana de campaña de cataratas del 2 al 6 de mayo, concretamente en el Hospital Central, es totalmente gratuito, Sí, la persona puede llegar al lugar sin turno previo y es atendida en el acto, Tano, para ver si tiene o no justamente cataratas. Algo muy importante, sobre todo en aquellas personas mayores de 40, se da más en esas personas, lo uh -huh. acaba de decir la doctora, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Una muy buena iniciativa para las personas que no tienen esa posibilidad de hacerlo a través de la obra social. Muy gentil.